y saludarla aunque sea por este medio La orden y les quiero comentar que en mi sector hoy amanecimos sin energía eléctrica así es que la imagen un poquito borrosa pero con mucho gusto estoy participando buenos días licenciada Lili bienvenida buenos días gracias licenciado Carludal maestra Tuli un saludo inicial sí. para usted una persona a quien le tengo un aprecio Infinito. La licenciada Carlita y al maestro. Rodudia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerla con nosotros, licenciada. Sea bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Ya somos dos, no tenga pena. Por mi se me no hay energía eléctrica y ando con el celular. Yo, yo también, pero yo no puedo ver qué me <risa> porque adentro no se ve nada. Es la nueva modalidad de la, la virtual, que es el celular ahora. Y ahora es una necesidad, sí. una necesidad creada, va. Sí, exactamente. Buenos días. Si estamos ya, vamos a dar inicio entonces a esta lección inaugural de la jornada matutina a los alumnos de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas y desde la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala con un saludo cordial para todas las personas que empañan en la misma, iniciando por las autoridades de esta prestigiada universidad, nuestro director, Douglas Pereira, invitados especiales que tenemos el día de hoy, la licenciada Tully Jacobs, claustro de catedráticos y, por supuesto, a los alumnos de la jornada matutina. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser por ser justa. La oración inicial está a cargo de la licenciada Patricia. Muy buenos eh, compañeros, es un honor para mí eh, hacer la oración. Este día vamos a inclinar nuestro rostro y en actitud de reverencia a Dios, pues vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, Señor poderoso. Venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Salvador. Teniendo la seguridad de que tú nos oyes, queremos bendecir esta actividad. Dándote gracias por la oportunidad de trabajar en una institución tan prestigiosa, oramos, Señor, que les des sabiduría a nuestras autoridades en todas las empresas que desarrolle. Oramos por el Señor Rector de la Universidad Mariano Galvez, doctor. Álvaro Rolando Torres Moz, por el señor decano de esta facultad, maestro Luis Antonio Ruino, Ruano Castillo, por el señor rector de centros, doctor Manuel Osorio Bolaños, por nuestro director coordinador, licenciado Duras Pereira, para que esta labor la desempeñen con excelencia y profesionalismo. Oramos también por el personal docente y administrativo del Cusquetzaltenango, para ser mejores cada día. También oramos por los alumnos a quienes nos debemos. Oramos que nosotros, los maestros, podemos cumplir con excelencia el papel que tener encomendado. Y para los alumnos de esta casa de estudios puedan, Señor, aprender y aplicar lo aprendido en su vida diaria. Oramos, Señor para que tu salud reine en cada hogar y para que pronto, Señor, podamos volver a encontrarnos en las aulas universitarias. Gracias, Señor, por este nuevo semestre. Y tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería Paul Auster. A continuación, respeto del caso, solicito a los presentes que juntos entonemos no nacional. La por Con el mismo respeto vamos a entonar juntos el himno de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. I'm done. I'm done. I'm done. Tengo problemas con la energía eléctrica aquí en el lugar en donde me encuentro y creo que perdí un momento, la, la conexión está muy mala. Creo que estamos teniendo incluso inconvenientes para que puedan ingresar algunos, me imagino que es por la falta de energía eléctrica, mil disculpas por los inconvenientes. Las distinguidas personas, claustro de catedráticos y autoridades de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, por el inconveniente que tuvimos hace unos instantes debido al corte, no pudimos continuar con el acto protocolario respectivo a esta lección inaugural. Vamos entonces eh, nuevamente inicio a la misma. Para el efecto voy a presentarles al licenciado Douglas Pereira Juan, director en funciones de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Quetzaltenango, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Gracias, le agradezco mucho. Buen día. A ustedes por nombre, agradezco la presencia en este acto inaugural, y especialmente la presencia de cada uno de ustedes, a esta Tuli, que hizo tiempo para acompañarnos, muy agradecidos de parte de la universidad, a cada uno de los docentes, a los estudiantes, a los catedráticos que tuvieron a bien la organización de este evento, yo les quiero manifestar mi agradecimiento sincero, cosas que que se salen del control de uno, que son parte del macroambiente. Ruego a ellos tener paciencia, sabiduría y sobre todo la paz que el Señor nos pueda dar. Y a los estudiantes manifestar disculpas, porque son cosas que se salen del control de nosotros. Sean bienvenidos a este acto inaugural. Aprovechemos cada uno de los temas y a la familia de la licencia a la familia Ochoa Arriola, que estén presentes, les agradecemos mucho, porque, porque también nos recordamos de la licenciada Arriola de Ochoa, muy cariñosamente, que nos daba el curso de desarrollo humano y profesional en todos los segundos semestres de la jornada matutina. Gracias, muchas bendiciones, muchos éxitos, estudiantes de Mariano Valdés, como siempre, a vuestra universidad con estudio encomiable y con mucho amor, con mucha pasión, y, a, aprovechen, y aprovechen ahorita el tema que nos va la maestra Tuli en la experiencia que ella tiene como profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Éxitos y más triángulo le cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonia, Castro. Muchas gracias, licenciado. Leyes hay, falta es la justicia. Ernesto. Esto mayo. Tenemos a continuación la presentación de nuestra invitada especial la licenciada Tuli Yacobs, presidenta de la Asociación de Abogados y Notaltenango. Esto está a cargo del licenciado José Ixtabalán. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un tener para mi persona poder hacer la presentación de la hoja de vida de la distinguida licenciada Tuli Yacobs. El nombre completo de la invitada es Licenciada Tuli Rosmery Jacobs Rodríguez, profesión abogada y notaria, 22 años de ejercicio profesional. Fecha de graduación 20 de noviembre de 1997, Ay. colegiada 5508. Dentro de la información profesional, podemos mencionar la aprobación y cierre de la maestría Hecho Mercantil. Universidad de San Carlos de Guatemala, pendiente de posgrado en actualización de derecho mercantil contemporáneo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de posgrados del año 2010. Posgrado en actualización en propiedad intelectual, Instituto de Derecho Mercantil y Universidad de San Carlos de Guatemala del año 2013. Facilitadora Judicial de Conformidad al Programa Americano de Facilitadores Judiciales en la Organización de Estados Americanos y la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala. Dentro de los cargos por nombramiento y elección tenemos y podemos mencionar el día de hoy que nuestra invitada es juez de asuntos municipales a partir del 1 de enero de 1999 y continúa a la presente fecha en la municipalidad de Quetzaltenango Es presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, periodo 2019-2021. Titular tercero en la carrera de Derecho de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente de los Cursos. y a del Estado... Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2, Redacción Jurídica y Oratoria Forense, Derecho Constitucional Guatemalteco, Derecho Mercantil 1, Derecho Mercantil 3, Docente titular de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Carrera de Derecho de la Universidad Rafael Andíbar, Campus Quetzaltenango del año 2001 a la presente fecha, en los cursos de Derecho Administrativo 1 y 2. Derecho Procesal Administrativo, Tesis 1 e Introducción al Derecho 1, Técnicas Básicas de Investigación. Miembro de Ternas para Excel Privado en las Facultades de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y San Carlos de Guatemala en lo Administrativo y Derecho Mercantil. También es asesora de Tesis en la Carrera de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente asesora y revisora de tesis en la carrera de Derecho de la Universidad Rafael Andívar, Campus Quetzaltenango del año 2001 a la presente fecha. Investigadora de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Occidente. Además, dentro de la bueno, extensa hoja de vida de la licenciada Tuli Jacobs, tenemos... Eh, una cantidad considerable de diplomas y constancia de recursos del año 2020 que por cuestión de tiempo el día de hoy eh, omitimos eh, lectura. Es bastante, eh, esta hoja de vida bastante extensa, la hoja de vida, pero le damos eh, a la licenciada Tuli Jacobs, en primer lugar el agradecimiento por su presencia, por haber... Eh, atendido la invitación de Universidad Mariano Gálvez de Quetzaltenango y estar con nosotros esta mañana. Bienvenida, licenciada Tuli Jacobs, a esta lección inaugural. Muchísimas gracias. Sí, pues, primero, puede darles la, un agradecimiento muy sincero por la invitación. Eh, me siento muy complacida, para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes esta plática. Y pensaba, ¿verdad?, que... Sí. Participado dentro de los eventos virtuales No comprende realmente lo que el día de hoy pasó eh, La tecnología nos da muchas Pero también nos da desventajas dentro de todo proceso Así que no, no, no No se sientan preocupados Al contrario, yo creo que estamos viviéndolo de una forma directa Por esa misma razón, pues me siento muy contenta Y estoy aquí atenta a ustedes y el día de hoy, pues, gracias a, a, lo, a la invitación que se me hizo, vengo a compartir con ustedes esta plática inaugural. Eh, primeramente, pues, compartiéndole a todos los jóvenes estudiantes que en el papel que hoy vengo, que es como presidente de la Asociación de Abogados y Notarios, pues, me siento muy complacida, ya que tengo el honor de ser la primera de ostentar ese cargo anteriormente, pues, solamente habían sido caballeros. Y cuando se me hizo la invitación a participar por parte de los de la Universidad de San Carlos, eh, los cuales me propusieron, pues, realmente dije, ¿será la oportunidad? ¿Será que puedo? sabe uh -huh. ver, ¿verdad? Porque realmente eh, ocupar estos cargos, pues, requiere tiempo. Y como ustedes pudieron escuchar, pues, gracias a Dios, tengo la vez de, de tener el tiempo completo, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues, después de, de pensarlo muy bien, y es lo que quiero introducir mi día de hoy, pues acepté. Y es así como hoy, pues ya, ya estoy por completar mi periodo de dos años, de una forma típica, porque jamás que lo íbamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito cada uno de nosotros, yo sé que el propósito de Él era que pudiera tener este cargo de esta manera indirecta. Eh, pues gracias a Dios nos ha dado la vida para poder completar. Así que el día de hoy vengo a que a compartir con ustedes esta experiencia y también a platicarles de un tema muy importante como lo es Ay, la. Sí, <ríe> como fue la invitación. Ya por internet fue la invitación que se me hiciese eh, solicitar a los jóvenes. Han dejado prendido su, su micrófono, entonces, para que lo puedan apagar. A veces no nos damos cuenta y sin quererse gente. Así que esa es la invitación y vamos a... a, a. Pues primeramente, como les decía, realmente este cargo es muy importante para mí y me permite, uh, me ha permitido a conocer a muchas personas dentro de, de todo este proceso. Les voy a trasladar una presentación que les hice sumamente corta. ¿Lo autorizan, por favor, licenciada Chiwi? Muy bien. Sí. Y si no, pues usted me ayuda por compartir la información. De solución le vamos a encontrar a todo ello. Mientras eh, pasa la presentación, pues el día de hoy quiero compartirles algo importante. Cuando se me habló referente al tema, pues uno se dice, bueno, qué, qué trascendencia tiene la ética en todo lo que nosotros realizamos. Y quiero compartirles que este tema pues se aplica en... Cada eh, momento de nuestra vida en las diferentes facetas, diferentes campos. Muchas veces las decisiones que hoy tomamos, pues pueden repercutir para un futuro. Y mientras se ve mi presentación, les quiero compartir una historia que realmente me contaron en estos días, me la compartieron y hoy se las quiero trasladar a todos ustedes. Dice que en cierta ocasión, eh, dentro de un de una relación laboral entre un constructor y un albañil, eh, se pusieron a platicar referente a que el constructor, o sea, el patrono, le pedía a su albañil que le construyera una casa. Y le dijo, mira, le dijo, aquí tengo estos planos y quiero que me construyas una casa eh, que, que quede bien bonita. El constructor dijo, bueno, bueno, me faltan ya solamente tres meses para jubilarme y a mi patrono se le olvidó esa Pero fecha tan importante. Ahora. Sin embargo, yo voy a hacer la construcción, voy a hacer la casa que se me pide. Pero como él no se recordó que ya me iba a jubilar, la voy a hacer como yo quiera. Voy a utilizar material eh, de bajo valor o de baja calidad, eh, porque realmente a mi patrono no le interesó que yo me fuera a jubilar. Así que yo la voy a hacer y empezó a trabajarla, ¿verdad? Pasaron unos tres meses, le llevó un poquito de tiempo y terminó la obra. Concluyendo la obra, llamó a su patrono y le dijo, mire, terminé la casa que, se me, que me pidió. Al llegar el constructor y ver la casa, pues a ojo de buen cubero, como se dice, se pudo observar que la, caja, la casa estaba mal hecha, ¿verdad? Por los materiales que se habían utilizado, y que realmente la presentación no era la óptima o la que se deseaba. Sin embargo, el constructor, pues el dueño estaba contento por haber completado y le dice a su trabajador, bueno, la casa ya, ya, ya la terminaste. Entonces, eh, te quiero decir algo. La casa, eh, no sé, me dicen si A la ve. La para ti. Vemos la presentación ya. No sé si la observo. Eh, ¿Puede observar la presentación? Sí, gracias maestra, muy amable. Gracias, si sí, es que no se... Sé. Pues, eh, aquí tenemos ya la presentación que les traigo para el día de hoy. Ya, ya bueno, entonces le dice al constructor, contamos con la historia, le dice al constructor, pues ya aquí dice a su trabajador, ven, eh, quiero decirte algo, la casa que construiste es un regalo para ti, por todo el tiempo que me serviste y por todo el tiempo que trabajaste con nosotros. Imagínense ese rostro de ese trabajador Porque había construido una casa que realmente no eran la, la, las mejores condiciones Con un material totalmente bajo y, la, y lo peor es que la casa era para él ¿Qué nos deja de lección o de moraleja esta historia? Que todo cuanto hagamos en nuestra vida de una u otra forma va a repercutir Puede ser ahorita, puede ser mañana, o puede ser en un futuro. Y que esto realmente es importante, jóvenes y queridos compañeros docentes, que realmente lo tomemos en cuenta. Todo lo que hagamos hoy, de una u otra forma, en un futuro, eh, se cosecha. Así que el tema que hoy me, me trae aquí con ustedes es referente a la ética profesional. Y no estaría el día de hoy si yo no pudiera practicar este valor y este eje tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Encontré esta figura y me recordé de hace años a cuando a uno le decía que tenía un ángel y tenía un diablillo cada uno y al cual le indicaba a uno qué poder hacer y cuando uno hacía algo, siempre una vocecita que le decía, haz esto o no hagas esto, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Por qué es importante? Porque no importa lo que estemos haciendo, siempre tenemos que concentrarnos, pensar, reflexionar y siempre tomar por las decisiones que nuestro corazón, nuestra lógica y nuestros valores pues, nos indiquen. Y siempre debemos hacer las cosas bien, porque no sabemos en qué momento vamos a sufrir esos efectos o esas consecuencias de lo que debemos hacer. Y aquí les tenía la historia. Me adelanté a compartirles a ustedes, pero aquí es donde está el constructor y, y le da los planos para que construya la casa. Y posteriormente él le pide hacer, hacer las cosas bien, que no falte nada, le dice. Y él, como, una, como un reto o como una forma de, de hacer las cosas mal, porque hay personas que nunca queda uno bien con ellos, dice compraré solo materiales de segunda. Y al final, pues, la consecuencia es una casa mal hecha y que, que trae, y, el, y la sorpresa, mire la sorpresa cuando le dice, esta es tu casa. Y, y a veces nos sucede eso, ¿verdad? A veces estamos trabajando y dice, bueno, eh, no sabemos ni para quién trabajamos, pero en un futuro, todo, todo viene a repercutir en mí. Y... Dentro de lo que les quiero compartir el día de hoy, eh, a mis alumnos siempre les cuento esta anécdota y les digo que, que realmente no importa dónde estemos trabajando, no importa qué estemos haciendo, tratemos de hacer las cosas con amor a lo que estamos haciendo y con respeto a las demás personas. Les comparto que hace años, o sea, yo voy a cumplir 23, 24 años ya de, de graduada. Pero, pero antes eh, de, de graduarme, pues yo hice prácticas eh, con una oficina notarial mientras estudiaba. Cuando un día de esos, el, el abogado me dice, mire, vaya al Ministerio Público y averigüe eh, sobre un expediente si realmente está. Ese era mi mensaje, era el mensaje, ¿verdad? Yo acudí al Ministerio Público, acudí con la oficial, eh, la oficial pues no estaba ocupadita, estaba sentada en su escritorio, saludé, dije buenas tardes, me acerqué y le digo, mire señorita, perdone, vengo en nombre de fulano de tal, solamente averiguar eh, sobre este expediente. Y me pregunta a ella de una forma, y les digo tal vez maleducada, y me dice, ¿y quién es usted? Entonces, yo le conté, estoy haciendo prácticas con fulano de tal. Y me dice, ¿y usted piensa que a una secretaria yo la voy a atender? A mí me sorprendió realmente esa respuesta porque eh, no pensaba que me fueran a tratar de esa forma. Y le dije, bueno, a mí solamente me mandaron a, a preguntar si el expediente estaba ahí. Eh, no, me dijo, no le voy a dar información. Dígale al licenciado que si quiere información que venga él. Pero no le voy a dar la información a usted. Eh, ahora, permítame, solamente me está mandando por acá un mensajito. Entonces, eh, me dice... Eh, bueno, entonces pregunta la, la, la señorita y dice, bueno, no le doy la información. Regreso a la oficina y le digo al abogado, fíjese que dice la señorita oficial que no, eh, no me puede, no me puede dar la información, que si quiere que vaya usted. Él me dice, bueno, no se preocupe, me dice, eh, la forma de ser es así. Así que eh, relajémonos, ¿verdad? Y él fue al Ministerio Público a averiguar. Ahí es la primera parte de la historia Ahora les comparto la segunda parte Logro graduarme eh, Logro ya ejercer la profesión Pasan ocho, nueve años de diferencia Y de repente me llega a una de las universidades Donde yo trabajo Llega la notificación De que tengo que realizar un examen privado Cuando yo veo el... El, el, cuando yo veo la notificación, me quedo asombrada de poder darme cuenta del nombre de la persona que tengo que examinar. Y les comparto esta historia porque cada vez que lo recuerdo digo, ¿verás que la vida mm, lo sorprende a cada uno? ¿Y quién creen que a, a quién tengo que examinar? A esa persona que muy años atrás pues no me quiso atender porque me indicó que era una simple secretaria. Cuando veo la, la notificación, pues digo, plano, ¿verdad? Hay que hacerlo con toda la ética necesaria y olvidar todo lo que había pasado con anterioridad. Eh, lo que sucede, bueno, por las cuestiones de la vida, ella no se examina. Por cuestiones de salud No se examinó No tuve la oportunidad de examinarla Pero ahí termina la historia ¿Qué me enseña eso? Que realmente no sabemos Ni quién tenemos enfrente de nosotros A quién tenemos a la par A quién nosotros podemos estar eh, atendiendo Y quién iba a pensar Que esa secretaria como ella llamó Años después, tenía la oportunidad de examinarla eh, con algunos años de diferencia, ya de graduación. Y, y que, me, que, que les comparto, ¿verdad? Que realmente nosotros tenemos que estar en un, una constante atención a, todos los, a todas las personas que nos, eh, que nos acompañan de una u otra forma. Perdón, Eli, Claudita, me, me, me indica que tengo que trasladarle, pero no, no sé dónde le tengo que trasladar la información que usted desea, perdón. Aquí voy atendiendo, admitiendo a los que me van informando, pero no sé realmente dónde eh, puedo hacer para trasladarle la, que usted sea la encargada de la admisión. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entrando en sí a la, al tema eh, Luego de la plática que les eh, compartí Tenemos la eti etimología de la palabra ética La palabra ética proviene del latín éticos Que procede del griego antiguo éticos Que deriva de etus, Que significa carácter o perteneciente a carácter Con esa información pues no nos da... Una luz, ¿verdad? ¿De qué que estamos, estamos hablando? Pero sí podemos recordar a los antiguos filósofos, eh, Sócrates, Aristóteles, Platón, que uh -huh. se reunían por 16 horas para reflexionar sobre temas de sumo interés, como en este caso eran eh, eh, los términos de, que se manejaban en esa época, entre los que podemos mencionar la ética, ¿verdad? Recordemos que ellos eran apasionados en el tema, y discutía de una u otra forma eh, por qué se daban las cosas. Vamos a ir ahora a la definición de ética. Y ahí les encontré esta, esta figura que, que realmente es importante, ¿verdad? El que cuando todo lo que sucede a diario, pensamos, sentimos y actuamos. verdad eh, Se dice que el acto de decisión es un acto interno un acto mental que todas las personas hacen desde el momento que despiertan hasta que termina. Desde que despertamos, nosotros analizamos y tomamos la decisión si nos levantamos o no, si de una u otra forma eh, comemos, nos bañamos, vestimos, de qué color nos vestimos. ¿verdad? Una u otra forma, pues son actos de decisión que se hacen y eso tiene que ver mucha, mucho con la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar. Pero es considerada como una disciplina dentro de la filosofía. Y algo importante va muy de la mano de la conducta de todo ser humano. La ética es una característica propia de toda persona y que en todo lo que realiza a diario, pues tiene que buscar la forma de poderla cumplir y de poderla llevar a cabo. ¿Qué es la ética profesional? Es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas a un desarrollo de una actividad laboral. Esto va encaminada dentro de la profesión que nosotros ostentamos La ética puede aparecer reflejada en códigos deontológicos o códigos profesionales a través de una serie de principios y valores contenidos postulados en formas de decálogos o de eventos de mucha de más extensión. En la profesión de nos contamos con un código de ética profesional el cual lleva varios parámetros o ejes de trabajo que debemos cumplir a cabalidad y que como todo estudioso de derecho pues los tenemos que conocer para poderlos cumplir. ¿no? Sin embargo sin, aunque no existiese ningún decalo, aunque no tuviéramos normas que regulara, nuestra conducta debe ser considerada como una conducta intachable. Y al hablar de intachable estoy hablando en una extensión eh, amplia, eh, en cada acto que no solamente ya en el ejercicio de la profesión nuestros clientes acuden a nosotros, sino en todo el quehacer que nosotros realizamos. Cuando uno es estudiante, realmente tiene muchas pruebas para poder cumplir con la ética que tanto se ha requerido. ¿Cómo? Verdad? ¿Cómo se Yo le digo a mis estudiantes, el solo hecho de que ustedes puedan compartir una información, que el, el hecho de que ustedes puedan copiar un material, el solo hecho de que ustedes no estudien, eh, es sabido de, de personas, de estudiantes, que lamentablemente no se dedica al estudio, sino simplemente pura apariencia, ¿verdad? Y le piden a otro que conteste sus evaluaciones, que haga sus trabajos, y dice uno, bueno, ¿cómo puede pasar eso realmente? Si estamos tratando de estudiar para ser mejores, ¿cómo es que a través de nuestros actos estamos hablando mal? Y por eso es que de nuestra profesión, de abogados y notarios, todo lo que se dice, todo lo que las personas se acostumbran a, a decir y que realmente duele. Recuerdo que cierta actividad del Día del Abogado, eh, que estaba organizado por un grupo de estudiantes, dice, bueno, y ahora a continuación tenemos una serie de chistes en el Día del Abogado. Pues yo dije, van a ser buenos, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a escuchar, realmente dice, eso no sonó como alguna celebración, eso sonó como a realmente a una reflexión de que um, debemos de eh, tener cuidado por la confianza que nuestros clientes tienen hacia nosotros. El de poder dirigir una asociación de abogados y notarios desde, desde el punto de vista joven es de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque en mis manos muchas veces eh, lamentablemente he tenido conocimientos de algunos colegas que, que por alguna razón pues no han cumplido con su ejercicio profesional y que aunque nosotros somos genos al Colegio de Abogados, ya que él cuenta con un tribunal de honor que todos estos asuntos en particular, realmente a nosotros, que por uno, se piensa mal de todos los abogados, ¿verdad? Por una persona que lamentablemente no cumplió por una persona que dejó abandonado a sus, a sus eh, clientes, Realmente dicen, bueno, todos los abogados somos, son iguales, y eso sí, no jóvenes. Hay que ser la excepción. Y pruebas vamos a tener. Una serie de pruebas que nos ponen en tentación, por decirlo así, de nuestros valores. Y aquí hay una, aquí, aquí es donde llegamos a un tema importante. Eh, ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que en nuestra familia nos ha formado o en el núcleo familiar donde nos hemos desenvuelto? ¿qué, ¿Qué nos han compartido? Y cuando hablamos de valores estamos diciendo que son todos aquellos pilares que estructuran el comportamiento del ser humano. La intención de afianzar la importancia de actuar de manera constante y respetuosa y sin afectar de manera negativa a quienes nos rodean. Imagínense, dice son pilares. En nuestro actual. Eso se adquiere desde niños. Conforme va creciendo, eh, los padres, que son los que en su mayoría tienen esta responsabilidad, son aquellos que van formando el futuro de un profesional. Aquellos padres que desde ellos le enseñan a sus hijos a mentir y que realmente lo ven como una travesura, realmente con el tiempo esto regresa nuevamente a uno y. Lo que les decía al inicio, todo lo que hagamos hoy, tarde o temprano, va a regresar a nosotros. Si nosotros sembramos bendición, vamos a cosechar bendición. Si vamos a sembrar maldiciones, vamos a cosechar maldiciones. Y no suena, que no suene esto como a un sermón, sino simplemente a una reflexión. Eh, mi mamá me decía, y siempre lo tomo en cuenta, todo lo que hagas hoy, tarde o temprano, lo vas a recoger. Por mi trabajo, porque también tengo la faceta de juez, eh, lamentablemente, pues mi trabajo es sancionar, ¿verdad? Eso para ir contratada y muchas veces eh, es difícil cumplir con esa labor porque en las manos de uno está muchas veces la felicidad, la habilidad económica de una persona, pero por la ética que yo fui contratada, yo debo de cumplir con los cánones establecidos dentro de la ley y quien sea, pues yo tengo que aplicarlo. Y realmente, uno, bueno, si en mis manos pudiera yo quitarle una sanción a una persona, pues se pudiera, pero no. Yo conozco la ley y sé que en mis manos no me hizo hacerlo, ¿verdad? Y si las personas a veces se molestan, pues le digo disculpen, pero, pero fuera que cumpliendo con mi trabajo estuviera en actos de corrupción, a lo cual yo no me presto, ¿verdad? Y créanlo, desde que uno toma un puesto, tiene pruebas. No, yo no olvido a, a, de mi profesión dentro del juzgado, cuántas personas llegaba a qué ofrecer ibas, a ofrecer regalos, a invitar a comidas, y empezaba uno a decirles, bueno, no, yo no yo no comparto eso. Recuerdo una señora muy humilde que llegó y llevaba un, un tanatito así de, de dinero, un paquetito, ¿sí? Lleva un paquetito de dinero y me dice, mire, tenga para que resuelva mi caso. Y el caso ya estaba resuelto. Entonces le dije, señora, ¿qué hace? Le dije, usted tiene necesidad de trabajar y ¿por qué haciendo eso? Es que solo así, se tra solo así trabaja el público. ¿no? Y dice uno, bueno ¿qué mal concepto tiene? Le dije, porque realmente no, no es. Eh, nosotros eh, tenemos que cumplir acá y tenemos que tener nuestras manos limpias porque no solamente hay alguien allá arriba que nos está llevando, sino también vamos a ser juzgados por las personas. Sí, existen diversos valores que se consideran éticos, según la percepción de que no obstante, se pueden nombrar como los valores de justicia, la libertad, la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Y todo ello va de la mano a lo que el tema nos ha... Es, estamos platicando que es como la, la, la, la ética, ¿verdad? ¿En qué campo se desenvuelve? Dice, lo podemos con nuestros compañeros de estudios, lo podemos hacer en, de manera personal, en nuestras relaciones de amigos, eh, en relaciones familiares, lo podemos hacer desde el punto de vista laboral también, porque eso también se nota, se, se ve también. Y muchas veces se dice a la persona bueno y para qué me sirve ser ético en mi trabajo si nadie lo ve créanlo eso se nota eso repercute eso es un comentario verdad cuando dice y lo bueno y lo malo siempre se comparte si una persona trabaja a través de dádivas a través de regalos eso se corre se corre tan rápido que dice no esa persona mire vaya y ofrezcale eh, algo y la persona va a ayudarle. Un estudiante me, me comparte y me dice, fíjese, que me, tengo muy mala a mi mamá. Eso fue hace unos 3, 4 años, no es ahorita. Y estaba, está, está enferma y necesito que la atiendan de carácter urgente. Dice que se presenta con una secretaria a una institución pública y le dice, mire señorita, necesito que atienda a mi mamá. Y la señorita se queda viendo y, y ve su expediente y le dice, fíjese que su expediente es el último, tiene que esperar que sean atendidas este, este un grupo de personas. Y le dice el joven preocupado por su mamá, y señorita, dígame, ¿qué hago para que mi mamá sea atendida? Y le dice, bueno, y le da la marca de un vino. Fíjese que a mí ese vino me gusta. ¿Qué hace el joven? Porque realmente, después le llamé la atención, pero después comprendí, ¿verdad? Porque realmente uno en esos momentos, pues, tiene que hacerlo. Pero dice él, y dice él, que sale corriendo, va a un lugar donde venden licores, compra el vino y le lleva en una bolsa a la secretaria la bolsa de vino. Cuando él abre la bolsa y ve la botella de vino, automáticamente saca su expediente y lo sube hasta arriba. Y su mamá fue atendida. Él me lo comparte y me dice, mire, yo me sentí tan decepcionado porque si yo no hubiera llevado esa botella de vino, no hubiera sido atendida mi mamá con rapidez. Le digo, el que da y el que recibe o el pide y el que da, comete el mismo delito. Sin embargo, me decía, él me decía, ¿qué otra opción tenía? Y es cuando uno se sienta entre la espada y la pared y dice uno, bueno, ¿qué hubiera hecho yo también? ¿Qué hubiera hecho? Porque yo no, no comparto esa forma de trabajo, sin embargo, si uno está en esos eh, aprietos, es cuando uno dice, tengo que poner por un lado mis valores y por un familiar o por un ser querido uno hace hasta lo imposible. Pues todo esto de la ética profesional se desenvuelve en los diferentes campos, ¿verdad? Por actos muy sencillos que fueran. Siempre tenemos que poner algo de nuestra parte para que todo funcione bien. Hasta en lo virtual, ¿verdad? Hasta en lo virtual, muchas veces atrás de una cámara, apagamos nuestra cámara, pero porque vamos a comer algo, de repente no estamos presentes. O uno como docente le ha tocado vivir esos momentos en que uno se siente solo, ¿verdad? Y dirá, ¿con quién estoy platicando? ¿Quién está atrás? porque realmente no desconoce uno las razones de por las que muchas veces apagan su cámara eh, tenemos que ser totalmente probos yo le digo a mis jóvenes probos tenemos que ser en todo hasta para regresar el vuelto si alguien nos pide un favor de una compra no nos tenemos que quedar con los vueltos que eso es deshonesto por dos centavos cinco centavos tenemos que devolverlos porque eso estamos haciendo ese ciclo de probidad Quiera o no, tarde o temprano, va a regresar a nosotros. El ético, el ético tiene que ver con los valores de honradez, ¿verdad? Y esto es importante, jóvenes, en nuestra carrera, eh, repito y repetiré toda la vida, estamos sujetos a diferentes pruebas, pero cuando uno siente, porque uno valora y yo no estoy de acuerdo con eso, pues no se hace. Comparto, me dijo un tío que, que lamentablemente falleció algunos años y él, me, él era abogado. Y él me dijo un día, es preferible dormir en, la, en el suelo, en un petate, pero tener sueño, a que dormir en la mejor cama sin sueño. Y tiene mucha razón. Solamente el que ha pasado eh, llegar a su casa y disfrutar de, de una cómoda siesta sin tener que estar pensando en que qué va a pasar mañana o qué fue lo que hice, ¿verdad? Creo que ese sueño es bendecido. ¿De qué me sirve a mí tener una riqueza si realmente, lamentablemente, no la puedo disfrutar y no puedo compartir? ¿Cuál es su infancia? La ética es una rama fundamental en la filosofía, dado que le sirve al hombre para pensar por sí mismo y pensar de manera en que concibe lo correcto y lo incorrecto, en las distintas temáticas de su vida. La ética es clave en la formación de códigos de conducta y en la impartición de la justicia, si bien ella misma no busca discernir entre lo bueno y lo malo, sino pensar justamente en la distinción. Nuestro trabajo es eh, impartir justicia. Y qué difícil es hacerlo, ¿verdad? Pero si vamos, dentro de lo que la ley nos, eh, nos regula, dentro de lo que los valores nos manda, y lo que nuestro leal saber y entender eh, lo aplica, creo que estamos en lo correcto. Nos pues vamos a sentir satisfechos. ¿Cuántas veces eh, les puedo compartir que dentro de los diferentes casos que yo llevo en el juzgado, me he quedado con un pensamiento así de, hice bien, hice hice mal. Que, que pude haber hecho, ¿verdad?, pero realmente dice, bueno, no hay otra opción, no, no, no tengo otra salida, no puedo hacer nada más. Y como humanos, pues tenemos errores, pero esos errores nunca se vean repercutidos en lo que nuestro hacer hacemos a diario. Para terminar, pues les dejo este mensaje que dice, traten de hacer el bien en ustedes y a todos los demás. Creo que es importante, jóvenes, y compañeros eh, docentes que realmente eh, hagamos bien. no importa quién sea la persona, eh, no importa quién, eh, la, la, qué, cuál es la consecuencia que vamos a tener con que nuestro alma y nuestro ser esté tranquilo de hacer las cosas bien, porque creo que eso es importantísimo. Así que por aquí terminamos, aquí dejé la referencia donde encontré el material y Estamos licenciada Claudita, muchísimas gracias por su apoyo. Aquí me indica. Aquí hay jóvenes queriendo entrar todavía. Ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. Distinguida, homenada, el día de hoy, voy a conceder entonces la palabra a la licenciada Patricia Barrios. Ella tendrá palabras correspondientes al homenaje póstumo licenciada Edita Navela Arriola Camey de Ochoa, a cargo de la comisión. Licenciada Patti Barrios. Muchas gracias. Buenos días. En este momento... Quiero dirigirme a ustedes con todo respeto, pedir disculpas por la situación que atravesamos. Realmente es, pues, el, la tecnología, como decía la licenciada Tuli, es fantástica, nos ayuda, pero también nos da problemas, ¿verdad? Pero como seres humanos, lo importante es salir adelante en estos momentos difíciles. Con el respeto que ustedes se merecen, entonces, iniciaré. Licenciado Douglas Pereira Juárez, claustro docente, familia Ochoa Arriola, alumnos, invitados, tengan un buen día. En este momento, iniciaremos con homenaje póstumo. Si ven o escuchan algún, eh, algún sonido, es porque muchas personas se están uniendo y debido a apagué un momentito la cámara. Así que empezaremos eh, de una manera diferente, pero con alegría y con ver. Homenaje póstumo en eterna memoria y memoria a la licenciada Edith Anabela Arriola Camey de Ochoa por sus méritos personales, profesionales, docentes y humanistas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Ración a cargo de la licenciada. Claudia Lorena Chihuahua. Muy buenos días. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes un día tan importante y tan especial. Creo que queda en nuestra memoria gratos recuerdos de haber compartido con nuestra querida licenciada Ani, como le decíamos cariñosamente. Todavía creo que guardo en mi memoria su, su sonrisa. Tuvimos la oportunidad de, de trabajar en, en equipo con Alic Pati, Ali Carlitos y otros colegas que se encuentran aquí presentes en actividades que realizamos en conjunto con la universidad, ella se caracterizó siempre por su espíritu de colaboración y pues para mí es un honor decirle a la familia que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Creo que esa es una promesa que el Señor nos hace en estos difíciles momentos que les ha tocado atravesar y que obviamente la familia marianista, en excepción, porque aún resiente la pérdida de nuestra querida licenciada Ana. Independientemente de la religión que profesemos inclinemos nuestro rostro, en primer lugar, para darle gracias al Creador de la Vida, por una oportunidad más de estar aquí reunidos y esta mañana en especial que Él sea el centro de oración para fortalecer a la familia de nuestra querida licenciada Ana. Que el Señor los, reco los reconforte en todo momento, que queden en ellos los momentos vividos y compartidos y que precisamente el Señor sea su consuelo que hagamos viva su palabra, que donde dos o más se reúnen, en medio está Él. Gracias, Señor, te damos en esta mañana en especial por la vida de la licenciada Anne. Sabemos que ella fue parte importante de los futuros profesionales de nuestra facultad, Padre. Ella les enseñó el lado humano de, de nuestra profesión. Siempre en los proyectos se caracterizó por motivar a los estudiantes y por ello te damos gracias infinitas, mi Señor. Gracias por cono haber conocido a la licenciada Annie, que ella fuera parte de nuestro equipo, Señor. Y por ella pedimos que tú reconfortes a la familia, Señor, que ángeles y arcángeles estén a su alrededor. Para que ellos puedan sentir ese consuelo que únicamente tiene de ti, Padre. Gracias infinitas, mi Señor, por los momentos compartidos. También te damos gracias por esta difícil que nos ha tocado vivir y podemos también, Padre Santísimo, realizarnos con la familia de la licenciada, para que seas tú quien en todo momento los reconfortes y que vayas como el poderoso gigante que siempre ha sido padre gracias infinitas te doy, Señor por la vida de cada uno de los familiares de la licenciada Annie, tú los conoces hombre, conoces cuáles son sus necesidades Señor, ayúdalos a ellos a superar esta difícil prueba tu palabra dice que nos has enviado a un consolador y ese es el Espíritu Santo así es y así lo confesamos, mi Señor, reconforta sus corazones, dale ánimo, que tú bendices a los corazones tristes, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Infinitamente gracias te damos, Padre, y estamos en la creencia que tienes a nuestra querida licenciada Ani en un mejor lugar. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los. amén y amén. Muchas licenciada Claudita, Rosa oración. A continuación tenemos un mensaje especial del doctor Douglas, director en funciones del Centro Universitario de Quetzaltenango y coordinador de la Facultad de Ciencias Jurisociales, jornada matutina. Bienvenido, licenciado Douglas. Buenos días nuevamente a la familia. Quiero manifestar mi agradecimiento y gratitud por la labor que desarrolló por tantos años nuestra querida licenciada Anabela. Dejó en todos los estudiantes, ciencias jurídicas, y social la matutina, muchas enseñanzas en su curso de desarrollo humano y profesional que impartía. El curso nos enseña muchas facetas de aplicabilidad en la vida, pero sobre todo el amor hacia los segundos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos legó en su historia. Y el primero que es el esencial, sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. A, la, a, la, a los familiares de la licenciada, mi admiración y mi gratitud sincera. Dios les dé la fortaleza que necesiten y que sepan que brilla la luz perpetua para la licenciada. Los que creemos por convicción creemos que vamos a tener una vida mejor al lado de nuestro Señor Jesucristo. La Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Campus de Quetzaltenango les agradece su presencia el día de hoy y es un poco de todo lo que se merece como familia. A los estudiantes que la conocieron saben que ella les dejó enseñanzas sabias en ese curso tan bello que la Universidad tiene en todas sus carreras y lo imparte en el primer semestre en algunas y en el segundo en otras. Muchas gracias por estar con nosotros, por tenernos paciencia, que Dios los bendiga y les siga guardando. Un mensaje de agradecimiento el que ha expresado nuestro Douglas Pereira Juárez. Sin duda es la trayectoria de nuestra homenajeada, ese don de gentes, su gentileza y su hacia nosotros, sus compañeros, y hacia sus alumnos. Un ejemplo de vida, un ejemplo de mujer. Siempre atenta, siempre, siempre con una sonrisa amable. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Jornada Matutina, presentan a la familia, amigos, Compañeros y alumnos de nuestra querida y a presente las más sentidas. Personas. El maestro deja una huella para la eternidad, nunca por decir cuando se detiene su influencia. Henry Adams entrega el reconocimiento la licenciada Grace Licenciada, la dejo en el uso de la palabra. Eh, respetable señor director en funciones y coordinador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Matutina, licenciado Douglas Pereira, eh, compañeros docentes, eh, queridos estudiantes y a la distinguida familia Ochoa Arriola, pues para cada uno de ustedes, muy buen día. En esta oportunidad es un honor para mí hacer entrega de un pequeño reconocimiento a la familia Ochoa Arriola. Mismo, que dice de la siguiente manera. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Unitenango, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, jornada matutina, el presente agradecimiento, en memoria, la licenciada Edith Anabela Arriola Camey de Ochoa. costos personales, profesionales, dos Humanistas en nuestra Casa de Estudios Superiores, Quetzaltenango de 2021. Respetables familias, pues, reciban este reconocimiento de parte de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y lamentamos la pérdida de, de una profesión que siempre demostró eh, una amistad, verdad, sincera con todos como docentes y quienes pues todos tuvimos la oportunidad de ir con ella en algún momento. Así que este reconocimiento ahorita es entregado de manera, mientras ya en su momento coordinamos la entrega presencial, ¿verdad? Así que muchas gracias y mucha fortaleza a la familia. damos las más sentidas a la familia, a esa familia que ella con todo amor cultivó, en especial a sus hijos, Pablo Rasuchoa Riola y su señora esposa. A su hija, Ana Lucía Riola, a sus nietas, por quienes ella derramaba dulzura y amor, Stacy Abigail Ochoa y Sole, Zoe Valentina Ochoa la luz de sus ojos, el motivo de su hija, la recuerdo hablándome de sus nietas. Recibe el reconocimiento, presentación de la familia Ochoa Riola, su señor esposo Rafael Ochoa Morales, a quien dejamos en el uso de la palabra. Eh, para mí es de mucho eh, agradecimiento a Dios primeramente, Posteriormente a cada uno de ustedes eh, agradezco rotundamente el reconocimiento, ciudad al, al director, al doctor y a cada uno de los licenciados que eh, lo apoyan en, en su administración. Eh, en nombre de, de la familia, nosotros agradecemos rotundamente eh, ese conocimiento y le pedimos a Dios de que bendiga a uno de ustedes también creo yo que para la familia ha sido estos días eh, días eh, un tanto difíciles porque el acostumbrarse a una persona muy muy querida por nosotros pues eh, creo yo que ha dejado una marca especial y a la vez pues eh, el pensar de que está nosotros pues a través de de las amistades de los eh, alumnos o licenciados que de una u otra manera nos han hecho eh, ver pues eh, el agradecimiento a, a la amistad que ella les brindó yo les agradezco en nombre de mi familia y le pido a Dios de que cada uno de ustedes sea bendecido eh, y que pueda como decía la licenciada, eh, lo que sembremos, pues vamos a, a llegar a cosechar. Yo los bendigo en el nombre de, del Señor y le pido a Dios de que en sus vidas, en sus familias, pueda haber salud, pueda haber amor, pueda haber eh, sobre todo la presencia de Dios en sus vidas, sus, en sus diferentes eh, ocupaciones y carreras. Los bendigo y les agradezco en nombre de la familia este reconocimiento. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por sus palabras. Gracias porque comprendemos su dolor y en medio de ese dolor usted también nos da palabras de ánimo y nos reconforta como compañeros y alumnos de la licenciada Anabela, como le decíamos cariñosamente. aunque ya no se encuentra entre nosotros, irá en cada uno de nuestros recuerdos, en cada una de sus enseñanzas. Licenciada Edith, Anabela, Arriola, Cameiro Ochoa, descanse en paz. Siempre estará con nosotros en nuestras oraciones, en aquella hora de su familia, en aquella Navidad, en aquella madre estará presente. Pero mientras llega el momento de que la volvamos a ver, porque creemos y tenemos fe en una vida eterna, creemos que la volveremos a ver. Mientras llega ese momento, nosotros no haremos nuestra vida. Eso le pedimos a la familia, continuar su vida, continuar unidos y continuar felices. Porque sabemos que sería el deseo de ella, que ese es su deseo. Y a cada uno de nosotros, que hemos perdido a alguien, tengamos fe. Yo pienso siempre y sueño que a los que amo los volveré a ver, que cuando termine mi camino en esta vida terrenal, cuando me toque ir a la vida eterna, los veré. Sé que ahí estarán esperándome. Y así será como nos reencontraremos nuevamente para no separarnos nunca más. En la conducción del homenaje póstumo, les acompañó Patricia Barrios. Y en la conducción de la actividad, les acompañó licenciada Lili Castro, siempre elocuente, siempre preparada y siempre dispuesta a colaborar con la Universidad Mariano Galvez. Le agradecemos muchísimo, licenciada, toda su paciencia, toda su entrega. A la Comisión Organizadora de la Actividad de la lección Inaugural, muchas gracias por los esfuerzos. Licenciada Claudia Lorena Chihuil y Comisión Organizadora, Entonces, ¿qué técnicos se pasan? Superarlos es lo importante y ustedes hoy nos han dado una muestra de qué soluciones siempre hay. Y eso debe quedarle a cada uno de los estudiantes de Derecho, los abogados, Siempre tenemos un as bajo la manga, siempre tenemos cómo solucionar el problema, así que no, no tuvimos ningún problema. Encontramos una solución. Le agradecemos a la licenciada Tuli su presencia y su mensaje tan lindo. La e, quiero decirles eh, una conclusión, no sé si ahí está, pero me gustaría darles una conclusión de lo que ella dijo. Lo importante es levantar. A veces cometemos errores. No somos perfectos. Cuando me imparten el lo de ética, me quiero meter bajo de la mesa. No quiero sacarla, que quiero esconder. Y después recuerdo que hay alguien que ya me perdonó. Y recuerdo que puedo volver a empezar y que puedo hacer las cosas bien. Así que jóvenes, cuando nos equivoquemos, no tengamos pena. Perdonémonos primero a nosotros mismos. Obviamente primero al de ahí arriba. Perdonémonos a nosotros mismos. Y sigamos adelante. Eso nos hará mejores seres humanos. Nos hará a los demás y no juzgar. ¿Verdad? A veces nos expresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? La reunión. Dios sabe por qué pone cada... por qué nos hace pasar por las dificultades. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ay, no, que no me gustó. Ay, no. Nada, todo sale como es el plan de Dios. El tenemos las pruebas. Y hoy hemos superado la prueba. Así que yo quiero agradecerles a todos ustedes, que nos vayamos con alegría y con ánimo, porque Dios nos ha regalado un nuevo día de vida. Y hay sol y tenemos un aire que volar. Y pudimos compartir con una familia, como lo es la familia Ochoa Riola. Pudimos estar juntos de forma virtual y abrazarlos y decirles, la familia Marianista está con ustedes. La licenciada Anabela nos dejó una gran enseñanza y les apuesto que hoy diría, vamos jóvenes, seguir disfrutando del día. Ella me acompaña a veces hasta el parqueo solo para platicar y pasar un buen rato en la tertulia de docentes. Así que así vayamos todos felices, agradecidos con la vida y hoy hemos elevado una oración por quien amamos y por quien sabemos que ha ido, que siempre estará en nuestros corazones. Con eso termino. Que tengan un buen día, animados, y ha sido un momento maravilloso. Gracias por su atención y esperamos contar con su presencia para la próxima oportunidad. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Lili Castro, nuestra de ceremonias, como le decimos, y otros le dicen, doctora, ¿verdad? Pero para mí ella es un encanto en la dirección de cualquier actividad. Muchas gracias, licenciada Patti Barrios, por esa... Elocuentes palabras que me llegan al corazón. Agradecemos entonces a que tan gentilmente nos acompañaron durante esta lección oral y homenaje póstumo especial que el día de hoy se ha realizado. Nuevamente solicitamos las disculpas por los inconvenientes que se tuvieron a lo largo del mismo y les deseamos a ustedes. Un feliz y bendecido día. Muchas gracias, Universidad Mariano Galvez de Guatala, Sección Quetzaltenango, y a todos ustedes por haber estado presentes. Muy buen día. Si alguno ya ha concluido el programa protocolario, desea eh, darle algún mensaje a la familia, lo puede hacer. Quisiéramos ver si aún se encuentra la familia presente que pudiera activar su cámara. Y si alguno de los compañeros ya no estamos en la parte protocolaria de la actividad, si alguno de ustedes quiere dirigirle algunas palabras, pues estamos a la orden. Los micrófonos están abiertos. Eh, adelante, utiliza su micrófono. Muchas gracias por participar. Bueno, eh, muy buenos días, yo soy Margarita García, estudiante de, ahorita me toca cuarto semestre y de parte de, de mis compañeros y mío, pues eh, mis más sentidas condolencias, mis más sentidos pésame. Eh, la licenciada fue una, una, una, una licenciada excelente, con muy buenos principios y valores. Eh, la verdad la vamos a tener en nuestros recuerdos, una excelente persona. No tuvimos el gusto de conocerla la persona porque ya habían empezado las clases en línea, pero tenemos un gran recuerdo de ella y, y de verdad lo siento mucho, lo sentimos mucho y, y espero que Dios les, les dé mucha paz y en sus corazones y pueda seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita Estrada. En nombre de los estudiantes marianistas, expresa tu sentir. Si no hay nadie más, eh, damos por concluida la actividad. Y muchas gracias por haber estado presentes. Hasta la próxima oportunidad, Día. Buenos días, muchas bendiciones. Que Dios nos acompañe en este día a cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia. los que deseen ya pueden abandonar las gracias.